Es una reforma del reglamento privilegio cero, una reforma del reglamento para eliminar esas dietas que dan vergüenza y eliminar eh, esas prebendas que dan vergüenza. No sabemos si es porque hay fútbol hoy o porque el señor Durán está especialmente entretenido con las primarias en su provincia eh, o, o directamente porque existe esa omertad eh, de los privilegios en esta Cámara. <coughs> Pero seguiremos insistiendo y de momento parece haber un compromiso para que en el próximo pleno por fin podamos debatir acerca de esta reforma del reglamento que para nosotros es clave.